San Basilio de Palenque es un corregimiento del municipio de Pates en el departamento de Bolívar, Colombia. En San Basilio de Palenque se encuentran los africanos que se escaparon en la época de la colonia. Allí todavía se conservan algunas tradiciones como el lenguaje, la comida, el baile y su cultura. Se encuentra ubicado en las faldas de los Montes de María, a 50 km de la ciudad de Cartagena de Indias. Tiene una población de aproximadamente 3.500 personas y limita con los corregimientos de Malagana, San Cayetano, San Pablo y Palenquito. Por ser un corregimiento, no posee autonomía económica ni administrativa. El pueblo fue fundado por esclavos fugados principalmente de Cartagena de Indias en el siglo XVI y liberados por Belcos Viojó. La palabra palenque hace referencia a la, las empalizadas levantadas por los esclavos africanos fugitivos durante la época colonial para refugiarse de sus perseguidores. El de San Basilio es un palenque fundado en el siglo 17 por un grupo de cimarrones que bajo el comando de Domingo Biojo, el mismo Benkos Biojo, arriba citado pero con nombre propio español, huyeron para recuperar su libertad. La historia de del Santo del Pueblo San Basilio, la escultura estaba siendo transportada al pueblo de San Agustín de Playa Blanca, en el paso por el palenque se quedó atascada y fue imposible sacarla del barro, para los palenqueros se trató de un presagio y adoptaron el santo como el santo del pueblo. El ayuntamiento les ha permitido mantener la mayoría de las tradiciones culturales africanas en Colombia. Música, prácticas médicas, organización social y ritos culturales. Y aún más han desarrollado una lengua criolla mezcla del español con las lenguas africanas originarias. El palenquero, debido a sus características únicas en su historia, formación, cultura y lengua, el palenque ha sido declarado por la UNESCO como patrimonio cultural y material de la humanidad. San Basilio de Palenque es considerado el primer pueblo libre de América. Este pueblo desconocido se hace famoso en la década de los 70 con los combates de Antonio Cervantes Jim Pambré que situó en el mapa mundial a este pueblo. Los colonos españoles se introducían en Sudamérica a los esclavos negros captados en el Golfo de Guinea por el Valle del Río Magdalena, que se emboca cerca de Cartagena de Indias, Colombia, donde se desembarcaban los esclavos africanos. Algunos de estos africanos se escapaban y fundaron en las cercanas ciénagas de la Montaña de María un pueblo propio o Palenque. Estos africanos eran una amenaza constante para los barcos cargados de africanos que llegaban a Cartagena como esclavos. Ya que les asaltaban y liberaban a cuantos africanos podían. La corona española, presionada por los gobernadores de Cartagena, firmó un real decreto en 1691 que confería libertad a los africanos habitantes del palenque de San Basilio. Así, los habitantes del palenque de San Basilio se convirtieron en la primera comunidad africana libre de América mucho antes de que los de Haití o de otros lugares de América y de Colombia alcanzase la independencia de España en 1819. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.